Una actividad fue realizada este lunes en la Escuela Paulina Valenzuela de la Comunidad de Ugamba con motivo al Día de la Bandera y el natalicio de Matías Ramón Mella, padre de la patria dominicana. Hoy celebramos tres días en uno. Lo primero es que hoy es Día de la Bandera, de esa hermosa bandera que tenemos aquí a nuestro alrededor.